La Policía Nacional tiene un plan de trabajo que se aplica a nivel nacional. Sé que el general Jorge Seminario, que ya tiene la experiencia de haber trabajado por espacio de nueve meses en esta importante región, como siento aquí en la provincia de va a aplicar los planes que la Dirección General de la Policía Nacional ha incluido a nivel nacional. O sea que él de manera particular no que va a inventar un nuevo librito. No, esos planes, usted puede estar seguros. ¿Cuáles son esos planes? Ustedes pueden estar seguros de que el comandante de Olivencia va a continuar con la misma línea de trabajo, porque eso es una instrucción, eso es un direccionamiento del director general. Y qué bueno que se produce un cambio, en un ambiente de armonía, donde las cosas están bien. Entonces, si se produce en, esa, en ese ambiente las cosas están bien, es mejor el escenario, porque okay. eso obliga, compromete al nuevo director regional a continuar aumentando los esfuerzos y las estrategias para que las cosas sigan mejorando.